Bien, gracias Carolina, gracias Fulvio a todo el equipo de producción. Incluso que estoy buscando aquí una información que me envié esta mañana. Miren, con relación a, a lo que a veces dice la gente, yo debo aclarar que yo aquí no vengo a convencer a nadie. Eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, este personaje célebre eh, de la obra de Miguel de Cervantes, en un momento le decía a Sancho, oh Sancho, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Por eso nosotros solamente aquí hablamos de datos y cuando opinamos, tratamos de opinar en función de los datos que presentamos. Pero también, el libro cristiano, que ah, la Biblia, en Marcos 4.22, pero también en Lucas 8.17 y también en Mateo 10.26, dice que no hay nada oculto, que no llega a saberse, ni nada, verdad, ni nada que esté oscuro, que no llegue a estar sobre la luz. Porque eh, el tiempo, ya lo decía Don Quijote, es el mejor descubrido de todas las cosas. De manera que lo que yo pueda decir aquí o lo que usted pueda pensar, eso está al tiempo. Y, de, y el tiempo le da la razón o la quita. Dicho esto, quiero iniciar en mi comentario con la parte de criticando eh, la posición que ha asumido el periodista eh, Martín Esposo, Julio Martín Esposo que desde hace unos días viene barriendo con todas las encuestas, eh, ha dicho, incluyendo lo que desde mi punto de vista son barbaridades de las personas que dirigen las encuestas, y yo considero, desde mi punto de vista, que es una actitud un tanto, aunque es su derecho, pero es un tanto irresponsable tú acabar con una encuesta que no te dan un resultado favorable, deja que el tiempo pase, y si el 5, esos resultados no son lo que dicen las encuestas, entonces tú, tú sí atacas, pero supongo tú que la, la, la, la Greenberg, la Marpen y la Galu den eh, los números que están arrojando. por los, eh, La, la Galu que dice que Abinader tiene un 53, la Greenberg que dice que tiene un 56, hay que esperar la, la, la Marpen que sale creo que mañana o el viernes, eh, y otra que va a salir del listín diario que no sabíamos que hacía encuesta, pero que también va a salir. Si esos datos ellos lo arrojan y el día 5 resultan esos datos, ¿qué tú vas a decir? Pero... Eh, veo que se ensañó contra eh, Bernardo Vega, lo mismo que hicieron los, los perremeistas, que se ensañaron contra Bernardo Vega cuando no le dieron los resultados, pero que posiblemente si le dan positivo ahora ya la van a defender. Pero es una actitud bastante irresponsable desde mi punto de vista que eh, Julio Martínez Pozo esté acabando con la moral de estas personas en función de que los resultados de las uh -huh. encuestas no le están dando favorable a sus intereses. Yo considero que él debería esperar que el tiempo pase, para luego entonces opinar al respecto o atacar. Pero caramba, no se puede llegar a tanto la política, no nos puede ensuciar tanto. Cambiando radicalmente de tema, quiero tratar aquí, caramba, esto me está fallando, el tema de lo que tiene que ver con el reinicio del año escolar. Se ha dicho, ¿verdad? Hoy creo que hay una reunión a las 10 de la mañana del Consejo Nacional de Educación donde se van a tratar los puntos de cómo reiniciaría el año escolar, yo les voy a hacer una advertencia desde ahora. Yo les voy a hacer una advertencia de este ahora. No inventen con eso. No hay forma, no hay forma en este año de que se inicie el año escolar. ¿Por qué? Porque los que van ahí son niños. Se ha planteado incluso dividir en dos tandas. Eh, una en la mañana, otra en la tarde. Y, Incluso también dividirlo de manera semipresencial. Que el que vaya a la escuela hoy, eh, mañana no vaya y mañana va otro grupo. Es un error. Lo que deberíamos hacer, y atención ADP y Ministerio de Educación, es posponerlo todo hasta el próximo año. Todo el mundo está paralizado. ¿Por qué no podemos paralizar el proceso de educación? Me refiero a la educación académica, porque tú, tú puedes seguir educando a través de la internet, hay muchísimas fuentes. Pero lo que tiene que ver con la educación académica, deberíamos paralizarla, posponerla. ¿Qué vamos a perder? Seis meses, y en seis meses arrancamos. Pero debemos arrancar con seguridad. No puede ser, no puede ser que estén llamando a los niños a que vayan a una escuela a juntarse con niños. Independientemente de que salió un estudio ayer, van a poner a la gente loca con, con todo esto. De que primero se dijo que los niños son los más propagadores. Ustedes han visto esos anuncios, ¿verdad? Sí. Que los niños son los más propagadores. Pero ahora resulta que un estudio dice que no que no son propagadores. Porque qué vaines esta? Van a poner a la gente loca. Un niño que haya sido infectado con COVID, vaya a abrazar a otro niño. ¿Y cómo tú le dices que no lo abracen? ¿Cómo tú obligas a un niño de 5 o 6 años a ponerse una mascarilla? ¿Cómo tú lo obligas a estar 4 o 5 horas con una mascarilla en un curso? Entonces, dejémonos de, de, de protagonismo y vamos a, a posponer eso. Es la propuesta que yo hago. Ustedes hagan lo que quieran. La propuesta que yo hago es que el año escolar no debe iniciar. No es que, que, si, que si va un 50% hoy y otro 50% mañana, como quiera hay contacto. Y los niños no tienen la conciencia que tenemos nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy inscrito en una maestría en Santo Domingo. ¿Adivinen qué? Esa maestría no ha iniciado. ¿Por qué? Por el COVID. Hay, hay, hay, hay, Existen las condiciones para que nosotros, por ejemplo, podamos participar de esa maestría. Si hay, si hay por ejemplo, distanciamiento social, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque somos adultos y nosotros vamos a andar con, con alcohol, vamos a, a saber eh, comportarnos, vamos a tener mascarilla, tenemos la facilidad de tener mascarilla, ¿verdad? Porque somos adultos. Pero un niño de 8 años, ¿qué entiende? Un niño de 6 años, ¿qué entiende? Tú lo vas a obligar a que no abrace a los otros, a que se esté constantemente lavando las manos, a que no se lleve la mano a los ojos, a que no se entre la mano a la boca sin lavársela. Es imposible y tenemos que entender eso. Así que un llamado a las autoridades de ADP, a las autoridades de eh, educación, al gobierno central, no quieran forzar con eso. Vamos a posponer el año escolar para enero del año que viene o para cuando sea, pero este año no existen las condiciones. Vayan a ver a, a, a Corea del Sur, que abrió un, un paquete de escuelas y luego tuvo que cerrarla porque hubo un rebrote. Vayan a China, que se abrieron unas escuelas y hubo que cerrarla porque hubo rebrote, porque los niños no tienen control. ¿Cómo lo tenemos nosotros? Mira cómo estamos nosotros aquí. Eh, pónganme el amplio, muchachos, miren el distanciamiento que tenemos aquí. Yo no, le, yo no toco. Eh, eh, Israel, pongan el amplio. Eh, el amplio. El master. El, el botoncito. Ahí, el botoncito. Para ponchar el amplio. Eh, estamos todos aquí, miren el distanciamiento. Yo no toco a Carolina, ni a Fulvio, ni a Francis. Pero a un niño, ¿cómo tú le dices, no, no, no, no abres a tu amiguita? ¿Cómo tú le dices, Mantén, mantente con una mascarilla todo el tiempo? No. Entonces, mis hijos, yo tengo la duda de si lo mando. Y nadie me puede obligar a mandarlo, ¿saben por qué? Porque la salud está primero. Entonces, mi propuesta, atención a autoridades de salud, atención ADP, dejemos el fanatismo. Vamos a posponer eso, que nada se va a perder, porque total el mundo está paralizado. Todo está paralizado. Vamos a posponer el inicio del año escolar para cuando las condiciones estén dadas. Cuando ya la gente haya aprendido más. Cuando ya tengamos una posible vacuna para poder responder rápido. Y evitar, evitemos poner a nuestros niños en riesgo de infectarse del COVID y de que ellos mismos lo propaguen en los colegios y en las escuelas y que esa propagación llegue a las casas y entonces tengamos más muertos. Tengamos que comenzar a abrir fosas comunes para enterrar a nuestra gente. Esa es nuestra propuesta. El año escolar no debe iniciar hasta que las condiciones estén dadas. ¿Y cuándo se van a dar las condiciones? A, a partir del año que viene. Muy bien, muchísimas gracias, Yerjan. Vamos entonces en este momento a leer algunos WhatsApp de los...